Señores, anda la noticia, Dios mío, pero es verdad que, que este, país, todo. este país se ha vuelto, yo no sé qué. Anda una noticia que a mí me ha dado coraje, porque muestra La para es uno de los artistas como... Ya que mejor tú, maneja, así que se mejor maneja. Carlos y, Batista es, es... Carlos Batista nos sigue a nosotros. Sí. O sea, sigue todo el trabajo de Telenor, o sea, en general. No, amigo, no, amigo nuestro. ¿Qué y, dijo Morsa? No, que lo están acusando. Mira, Morsa, la par estaba en la mata de Farfán, como usted entiende, la mata de Farfán. Tú hay mundo de brujo. Y, y tú esa zona <risa> de Son brujos, hay casetas de brujo. Usted uh -huh. va donde usted quiera y hay un brujo. <risa> dique, dique. Como la patronal. Sí, Ahí la te encuentras, tu de aspiración. No, no, seis brujos, eh, su de brujo. Con honores, brujo. Con honores. ¿Cuántos muertos te montan a ti? No, fulano está de, de fulana. Señores, eso es despectivo. ¿Qué pasa? el listín diario? cariño para la gente de San... Sí, de, de, de, de, de la mata de Que practican el chicería eso. Esto es chiste. Que bien. este video va a llegar como el jueves, viene allá. <risa> <risa> Oye. A Filipe Rodríguez se lo comieron. Tú vas a seguir. Porque Filipe estaba hablando del sur, ¿tú sabías? Oye. <risa> pues bien, dice pues bien. <risa> <risa> la aspiración es, güey. hay una sinvergüenza. Señor, mire. La aspiración de... de, de. Moza La Para fue a cantar a la Hacienda San Miguel. Uh -huh. Oye, y el que, nombre también. Que, oh, no es que no, lo colmado allá es San Agustina, <risa> San que sé yo qué, San Aleo, eso es que tú vas Anaís a cantar... Sí. Entonces, en la Hacienda San Miguel... Había un evento, como una piscina, algo chévere. Uh -huh. Que el dueño es un brujo. <risa> También. No, no, va a ser fanático. No, no, fanático, sí, es por ahí que va sí. aspirante. Porque hay el brujo y hay aspirante. Okay. Okay. ¿Qué pasa? Que en la fiesta había el brujo mayor, que es de España, que le llaman el patrón. El patrón. Uh -huh. el país entero lo conocen, y fueran del país. Que es el patrón, porque es clarividente. De que ha que aceptado uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. uh -huh. Y que fulano, que es el patrón. ¡Uy! Y que se monta. ¡Uy! Y Toda esa vuelta. ¿Qué pasa? Que él le pide una foto a Morsa y esa foto se ha hecho viral de que Morsa estaba visitando al brujo, ese brujo, haciendo una consulta. Ahí, es el brujo. Mire, ese es el brujo. Sí. El patrón. es el patrón. Tú sabes que es el que uno de los que tiene más fuerza. Ahora que ya lo que... rompe <risa> eso, Ahí es lo que llega. Ay, Dios mío. Eso es lo que llegan sabe que a los artistas le llega a la gente más fuerte de, de, de, de, la de, ciudad, la, de, de la actividad, de la actividad. actividad. Sí, y es el verdad. patrón tiró una foto con Moza La Para. ¿qué pasa que el listín diario mete los dos pies en un zapato y salta a decir que Moza La Para visita por necesidad <risa> al, brujo. <risa> al brujo, al brujo, el patrón en la mata de farfán. El río, bro, qué brujo. <risa> señores. Hace rato que el La Para aseguró hecho. que en un poco de su cuenta que da pena y vergüenza la prensa dominicana haya convertido acuerdo. en una M, ya usted sabe. Uh -huh, Sin credibilidad, el artista urbano exhortó a la prensa nacional preocuparse por la verdadera noticia que están pasando en el país y no en, en, en, en esta falsa como le acaban de, de está, inventar. Que estaban diciendo que el brujo era de que va. Mujer, no, ahora muchacha, ahora la, ahora la mujer aquí, la que, la, que, la que sube fotos... ¿La mira de la los 110? Uh -huh. La que sube fotos es. De... Mira los 110, <risa> olvidan de eso, se olvidaron de eso, que ella mujer gana 110 mil pesos. <risa> no, porque ahora es que está buscando brujería para que... Que vuelva, que vuelva Dios mío, no, pues Se vio eh. muy contento en la fiesta de, de, de secreto con su pareja Sí, no, está bien, muchachos No se puede hablar más de Moza la para, Porque Moza se ha sabido manejar Mira, ahora está ahí tripeando, Uy, démele audio, retorno Hay que llamar a Yerjan aquí a volado <risa> No volado <no>, <risa> La checha. a checha, no, a checha y se pega. Va. Si saco, ya irá, se pega. Haga, ¿Algún tema ya de ahí? y ¿Algún tema de ahí? No, pero la prensa... Ni el gagayor lo lleva. No. Te... Oye, Ay, nomás, esto está, este, este, país, este país lo van a cerrar, oíste. ¿sí? Bueno. Mi firma bueno. faltan para cerrar. Oye, lo que, lo que yo voy a decir. Pueblo dominicano. Directo. Pueblo dominicano. Atención, país. Te habla Ernesto Colero. Te habla Néstor de mm. Néstor sentimiento. <ríe> Oye, de estos esta prensa, Dios mío, ya se está convirtiendo en una ratrería. Hace rato. Cuando no es que le meten el equipo. No, porque viu y vaya. Ahora es por pues viu. Hace rato, hace rato. Y no hay cosas que están... Kirinito no aparece todavía. No, ¿Qué mi digo? amor. ¿Eh? Kirinito, tú no sabes quién es Kirinito. Kirinito se murió y salió caminando. <ríe> El que tenía cáncer en la lengua Tú no sabes quién es el crinito Si este país hizo, hizo noticias el fin de semana Con un festival Imagínate tú Mira, no, se señor, está hablando no. del escudo No se habla de Odebrecht es de... soy... Se está hablando de, mira. Mira, de Morsa No mira, se do, habla de do, César el abusador do, do Mira, Mosa... dos do muchachas Mataron una, no sé dónde fue de, no, 17 de 17 años. años. Y se ha hablado más del brujo de en San Pedro, de Pará, creo que fue. Que ese, de, de esa mal situación. no me parece. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ser una persona, o sea, porque yo le he tratado, el tigre es un tipo eh, como un o sea, o sea, un tipo heavy, chévere, o sea, que si veas a otro tipo de gente te demanda. Porque tú estás haciendo una acusación. Una acusación o sea, si otro tipo de gente, moza yo sé que eso en lo, tal caso le a funciona a él porque, no, ¿qué te digo? No. O sea que él le va a sacar se beneficio muy bien. O sea, moza de a eso. Bien. De, de ahí no creas tú que va a salir algo negativo. Sí. Él va a sacar el mejor partido de eso. Mira todo lo que le han dicho a él, que él ha dejado a su familia y de todo. Le han dicho, sí, no, lo han, coge, dicho, mira, lo han acabado. Y la, se ha quedado mira, tranquilo. La sabe que no ha acabado. Si sí, sí todos los artistas urbanos fueran como yo creo este que yo creo que, tan, yo creo que se yo quiero que los medios estamos están siendo y junto con Moza se lo han comido después la... de la hora de del de, de, de Alessandra de que se separó la, aún lo, así, lo atacan demasiado. Mira, lo o sea, tanto, lo ve, lo... Se sube una foto con la, con la pareja, ya eso es que yo, que diablo se hermano. Que sube una foto con. Que, con es en que la gente es muy loca. O sea, se lo están comiendo. Eh, eh, eh, lo ve y no, no tiene consideración Oye, como. La sí. gente lo hace han atacado tanto. Sus y sus y vidas. se saben manejar. Él sí, sí, no pierde la cordura. Sí. Y usted lo ve respondiéndole a nadie. No, y aquí los fanáticos no saben separar lo personal del artista. Te gusta el artista, pero el hombre. No se siente cómodo Con quien vive Con quien está No todo. la quiere Pero, No funciona escúchame, escúchame Por eso tú no puedes calificarlo hay problema grave En este país Y no salen a el, la luz Que no lo tira El itin diario No, porque también ¿Qué sabe usted Lo que pasó ahí? Yo no sé yo, Ni usted ni yo sabemos Pues más que hemos Ni lo va a decir oye, Ni ella lo va a decir Ni Es que si no ahora mismo Se está informando génesis Sin conocimiento de causa Fulanito dijo esto Salió esto en las redes te Fue, te a Se hace cosa, viral Después que ella hizo La entrevista con Alofoque si Moza hubiera querido hace un sin censura también y da su versión y el tipo no hizo eso o sea el tipo se mantuvo el se manejó y la gente se lo han comido a él se, se lo han manejó. comido se lo han comido a él y él ha dejado que, que la gente lo vea que sí que él es responsable